Realmente, las cebras son de España y Portugal. Desde tiempos antiguos, las cebras africanas eran llamadas caballos tigre o mulas rayadas. No sería hasta la llegada de los portugueses al Congo cuando se llamaron cebras. ¿Por qué? Porque le recordó a los cebros, un equino que existía en la península y que desapareció durante el renacimiento, cuando era más común llamarlo en femenino. Esa fue la cebra original.